Todo lo que crees saber del terror y el miedo, olvídalo. Ahora conocerás el verdadero significado del miedo. ¿Estás listo? Regresa al Festival del Terror. Fanta y Pita. tus miedos en Sex Flags, México.